360 PR en todas las plataformas digitales. Gracias por su sintonía. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez.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 Para esta noche el Powerball tiene un premio de 35 millones de dólares. Y aprovecho para recordarte que el Powerball es lunes, miércoles y sábado. Y tú podrías ser el próximo ganador o ganadora. Para esta noche el gas cuenta con 590 mil dólares y la doble revancha está en 275 mil dólares. Si ya tienes la aplicación de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones como el verano eléctrico que te pone a ganar al instante. Crear tu cuenta es fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de la Lotería Electrónica.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 Ahora comencemos con el sorteo del pega 2. Boleto en mar y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 3. El 3. Segundo número. Es el 4. El 4. El número ganador en el pega 2 es el 3, 4, el 34. Continuamos, mi gente, con el sorteo del pega 3. Mucha suerte, Puerto Rico. Y recibimos el primer número. Que es el 7. El 7. Segundo número es el 3. El 3. Tercer número es el 5. El 5. El número ganador en el PEGA 3 es el 7, 3, 5, el 735. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del PEGA 4. Mucha suerte. Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 8. El 8. Segundo número. Es el 5. El 5. Tercer número es el 0. El 0. Último número en Pega 4. Es el 0. Repite el 0. El número ganador en el Pega 4 es el 8. 5. 0. 0. El 85. Cero, cero. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loterías loteriasdepuertorico.pr.gov. ¿Sabías que además de encontrar tu suerte, aportas al desarrollo económico de Puerto Rico? Porque los recaudos se invierten en la salud, el deporte, la educación e infraestructura de nuestra isla. Por eso y por mucho más, yo soy Lotería.